Hola, ¿cómo estás todo el mundo? ¿te hacen quién soy? Eh, hoy vamos a hacer una video de reacción De un video Que el señor pelo acaba de subir, que es nuevo Lo subió hace dos días eh, con, Bueno Es nuevo, así que No sé qué hacer, lo voy a, voy a reaccionar Lo único que se hacer. ya aquí visto que ninguna persona Lo ha reaccionado, pero bueno ¿O no? No sé, no sé Comencemos con la video reacción Lleva como título, pelito fetito O sea, el señor, okay, el señor pelo Acaba de sacar un producto nuevo, ¿no? Bueno. ¡Puje señora! ¡Puje! ¡Ay, mi culo! ¡Ja <risa> ja! ¡Señora! Usted tuvo una figurita. ¡Ah, qué! ¡Aquí es! ¡10 es de colección! ¡Agarren su pelito, perito! ¡Ahora! ¡Es raro comprar figuras de personas reales! <risa> Pues a la chingada, un feto. Puedes hacer una figura normal, pero dije, no mames, qué aburrido. Y es un pinche feto. ¡A chingar ¡Pulito! Puedes comértelo. ¡Qué rico! Puedes hacer unos bonitos chistes. Soy una mujer. ¿Y si tu chiste negro... Puedes ponerle un tarrito. Lo en video, pelo ¡Dale, chichi! eres chichi? eres chichi? Mame ¡Está dentro de un planeta como un fetito de verdad! ¡Este fetito es para todos! ¡Para ti! ¡Para mí! ¡Para las brujas ¡Para los peos! ¡Para los niños! ¡Para los peos! ¡Para los abuelos! ¡Para los baches ¡Se acaba de morir! Claro, ¡Para los bebés! ¡Los fetos también! Cuando un oh, ¿Qué La acaba de. pedo le acabo de zampar un puño en la cara, mira. ¡Para los marcianos! ¡Para los bebés! ¡Los petos también! ¡Para los pedos! ¡Para los borrachos! ¡Para los graciositos! ¡Para los chistitos! ¡Para los aburriditos! ¡Para los cagaditos! Los chitos Los caraditos y los. Espérate, ¿cómo era? Los.. Graciositos, y los cagaditos eran el señor pelo La lógica Es para todos ¡Pasitos, patos! Todo. ¿Qué? ¿Qué? Para los cagaditos Es para todos ¿Qué? ¿Se acabo de orinar o qué? ¡Patitos patos! Y si te vas al link de la descripción y sigues los pasos ¡Te puedes ganar uno gratis! ¡Oh, weón, y te gratis, culiao, weón! finito, oh, ¡guarda guárdate uno, porque te los qué asco! Un momento, ¿a quién se le ocurriría hacer un juguete? Un feto de juguete, ¿what? ¿Qué es eso? Bueno, muchas gente se nos comentó, me imagino que dicen Ey, extraño mucho a... ¿a cómo es quién? Extraño mucho al pelo peluche y esas cosas pero bueno, bueno chicos, para que les haya gustado el video den like, suscríbanse a mi canal, suscríbanse al canal señor pelo Si eres una de las personas que hacen videos, reacciones Por favor, reacciona a este video del señor pelo Para... no sé para qué, pero bueno eh, Me pareció muy extraño, es muy raro ese comercial de un feto eh, Así que nos vemos hasta la próxima Así que, chao